Una banda argentina con 23 años de trayectoria, ustedes han venido fusionando lo que es el tema, como lo es el ska, el rock. Para las personas que no han visto su show o no han escuchado las canciones, pues de lo que se están perdiendo, porque es una innovadora temática además, con en medio del tema circense, la energía que brindan en el escenario y fuera de él, el, el ambiente que se vive con ellos, con solo escucharlos, es increíble, o sea, es música para no quedarse sentados, ser aburrimiento, salir de la rutina, impregnarse de, de buena energía, y hay algo que me gusta mucho de ustedes, es el tema de la sencillez, que a pesar de estos 23 años de trayectoria, como diríamos en, en Colombia, ustedes son del carajo, o como dirían en México, eh, un verdadero desmadre de todo lo que ustedes nos impregnan, y pues yo feliz y dichosa de presentarles a Juan Taleb. aquí nosotros aquí animadísimos, <risa> Muchas gracias, muchas gracias. Marisa, un gusto un gusto saludarte, muchas gracias por esas palabras. No, pues, y pues Juan, pues para iniciar, yo inicialmente como muchas personas, el boom que ustedes han tenido en México, porque fue como ese trampolín en sus inicios por allá en 2002, donde todo se empezó a, a como a darse, pero ustedes son argentinos, sabía, O sea, yo en, en los primeros comienzos yo pensaba que ustedes eran mexicanos por ese mismo boom que habían habían tenido en ese entonces, pero bueno, si nos fuéramos, no sé, a ese baúl de los recuerdos por allá el 24 de agosto de 1997, cuando inicia esta banda, que su debut fue en un colegio eh, con familiares, con amigos, eso fue, eso fue algo increíble. ¿Tú qué recuerdas de esos momentos? Bueno, yo en ese momento tenía 13 años, no era. No era integrante del grupo, pero sí nos conocíamos con todos, con Sencillez, con, con Papito, con Martín, con el Zurdo, sí. con el Gordo Marco. Lo conozco de Jardín desde los cuatro años. Y el resto de todos nos conocemos, la gran mayoría de la primaria, de ahí del mismo barrio donde somos nosotros. Y, y bueno, y ese día del debut de los Caligari yo estuve. No era integrante, como te digo, del grupo. Tenía 13 años, pero eh, estuve en ese acto, donde, en ese show donde ellos... Debutaron y ahí nomás, no sé si al año siguiente o a los meses, eh, me fueron a buscar para cantar porque se había ido el, el chico eh, el chico que estaba cantando antes. Y, y bueno, sí. y ahí empezó la historia. Eh, éramos muy jovencitos. Eh, en esa época eh, éramos adolescentes fanáticos de bandas como los Decadentes, como los Twists, como los Cadillacs. Entonces, bueno, empezamos como como un hobby, como decimos siempre nosotros, fue, fue una manera de despuntar de el vicio, como, como quien dice, nos gustaba la música a todos, el fútbol también, a algunos nos gustaba, pero no somos muy buenos <risas> el fútbol, jugando el fútbol, pero tocando tampoco somos muy buenos, pero nos dábamos como, como otro tipo de gusto, fue siempre como más la conexión que hubo haciendo música entre nosotros. Raúl Sencillé tocaba el acordeón, bueno, eh, Gabriel se, empezó, se compró el bajo, el gordo Marcos se, se compró el saxo también. Un día que el saxofonista que teníamos antes se había ido y dijimos, bueno, tenemos que buscar una persona que viva acá cerca. O que nosotros lo, lo, a los músicos los fuimos buscando en el barrio, no en un conservatorio de música, ni en una academia. Fueron siempre amigos, fueron siempre gente que, eh, que conocíamos y que era buena persona. Después no importa. Si no sabía tocar, se compraba el instrumento, como ha pasado en varios casos de los músicos locales. <risa> Sí. Y, y, y nos quedamos con el capital que es la confianza, la buena onda y la amistad el resto se ve y bueno eh, mediante esa filosofía fue que fuimos trazando todo el camino eh, trabajando todos muy parejo y bueno, todo lo hemos logrado así eh, eh, en equipo porque somos partidarios de que todo, todo lo que se haga en equipo si bien hay, hay cuestiones que sortear que se encuentra fácil la solución, somos todos amigos y se llega mucho más lejos. Pues eso, eso es un gran plus que ustedes han tenido. Cuando ustedes arrancan en 1997 hasta el 2002, ustedes empiezan a grabar su primer disco. Eh, es claro que todos los comienzos siempre son como eh, tocar puertas, como la parte de la organización, como centrar el tema. Fueron cinco años donde ustedes estuvieron también como tocando muchas puertas. No sé, algunas anécdotas que tú nos quisieras contar de cuando esos comienzos eran así súper difíciles. Sí, fue, fue difícil, pero como nosotros empezamos muy chicos, eh, tuvimos una, una situación que fue el hecho de terminar la escuela secundaria. Hubo, muy, hubo algunos caligari que hicieron el primer y segundo año de la universidad. Eh, y después eh, entramos a grabar el primer disco. Yo soy uno de los más chicos de la banda. Los más jóvenes, no tan chicos. <risa> eh, bueno, y después, eh, nada, en el caso mío y del Gordo Marco, se dio que terminamos la escuela, sexto año, fuimos de viaje de estudio de Egresado a Bariloche, acá al sur de Argentina, y cuando volvimos se dio toda la reunión con el manager que quería que grabemos el primer disco y todo. Entonces, ahí nomás terminé la escuela y, y, fui a, y ya empezó como una etapa más profesional de la banda inmediatamente. Si bien ya veníamos tocando, era como te decía, un hobby. No tocábamos con sonidos profesionales, en lugares grandes, en festivales. Tocamos en, en, en bares, en algunos bolichitos, en algunos antros y en algunos festejos Algún domingo a la tarde de una fiesta patronal, qué sé yo, algo así. Pero bueno, en el 2002 comienza, eh, empezamos a grabar el primer disco, comienza nuestra etapa profesional en algún punto. Un poco más mediática, el primer disco con canciones propias. Y bueno, tuvimos la fortuna de, de pegar un éxito tan grande como fue Nadie es Perfecto, eh, el cara de Pipa. Y bueno, ese fue un éxito que nos hizo conocer el país de punta a punta, países aledaños. Eh, y bueno, siempre con la, con la visión de, de pegar, como hacen todas las bandas acá en Argentina, eh, que no son de Buenos Aires, tratar de pegar en Buenos Aires y en, y en, y en la industria musical de Buenos Aires para, para pegar de, de ahí a todo el país y recién empezar a salir del país. Es el camino generalmente obligado que hacen todas las bandas, que hacemos todos. Eh, pero bueno, a nosotros en algún punto nos costaba bastante ir a Buenos Aires porque somos de una ciudad que es Córdoba, que estamos a seis, siete o siete horas aproximadamente de Buenos Aires. Entonces, mover una banda tan numerosa hacia Buenos Aires siempre fue como una cosa muy costosa en algún momento. Uh -huh. eh, y se dio también la, la situación de que la Mosca Lorenzo, integrante de Los Decadentes, productor de varios discos nuestros, seguimos trabajando juntos, un gran maestro para nosotros. La Mosca nos, nos decía que, las can que el último disco que habíamos sacado nosotros, que fue el primero que produjeron ellos en el año 2005, estaba sonando mucho en México, que todos le preguntaban que quién eran, que las canciones estaban sonando, que increíble, que bla, bla, bla. Y ahí fue que dijimos, bueno, vamos a probar ahí. No, y que pegaron hay, con todo, por ejemplo, Ahí vamos, lejos. Sí. Nosotros aquí en Argentina estábamos en una situación en la que habíamos pegado el primer disco, el segundo disco no lo escuchó nadie, y el tercero, que fue el primero que nos producen ellos, eh, empieza a sonar afuera, en México, en, en, en los bares, en, los, en las ferias, en los tianguis, y así fue que se em, empezó a escribir la historia allá, en el año 2007 nosotros... Después de dos años de ahorrar, compramos los pasajes y los boletos para viajar. Eh, tuvimos la suerte de conocer una amiga que se llama Paulina González, que, que nos albergó en su casa junto con su papá y su familia, Salvador, que siempre nos nombramos. De hecho, nuestro último disco se llama Salva. Eh, y mucho tiene que ver con él. Entonces, bueno, así fue que tuvimos la, la, la suerte de... De, de tocar en escenarios importantes, teloneando a los auténticos decadentes en esa gira. Y nada, entablamos un amor a primera vista con el público mexicano que sigue hasta el día de hoy, afortunadamente vigente. No, y que es, es, un, es, un, es increíble, no he tenido la, la fortuna de verlos en el escenario, pero. Cuando encontramos así videos donde la gente se emociona, o sea, realmente es increíble la, eh, el amor de la gente en todos los conciertos y hay algo que tú mencionabas y es algo muy importante, cuando hay grupos una de las falencias que hay de pronto es no solamente los tiempos dentro de los integrantes del equipo, sino también la convivencia, si nada más entre dos o tres personas a veces es complejo, ustedes que son un número bastante grande, ¿Cuál crees que es ese secreto o algo que por 23 años eh, los ha tenido tan juntos? O bueno, un poquito menos, pero ¿cuál ha sido ese, ese boom que los ha ayudado? Mira Maritza, se me vienen un montón de puntos a la cabeza que, que, que son todos válidos. No sé, en primer lugar, eh, perseguimos lo mismo, ¿no? Y somos todos conscientes de que no tenemos un un líder, eh, es decir, la gente sí ve los cantantes adelante, sí ven la gente que habla, pero dentro de la banda, de la, desde las puertas para adentro, todos trabajamos igual, todos trabajamos en equipo, es una cooperativa. Cada uno domina mejor partes distintas que hay que ordenar y que atender, ¿me entendés? Uh -huh. Entonces, eh, de esa forma nos desenvolvemos cumpliendo los objetivos de manera conjunta porque pareciera que es solamente subir a los escenarios, tocar y grabar discos, pero es un millón de cosas que hay que hacer. Entonces, sí. tiene que ver con la puesta en escena, con el show en vivo, con el repertorio de las canciones, con el, los contenidos, con componer canciones, con grabarlas, con hacer notas, con atender la parte comercial. Eh, nada, eh, ensayar, hacer notas, tocar. Bueno, ahora tocar no, pero son un montón de cosas que hay que hacer que hay que atender, y, y todos eh, afortunadamente estamos en un lugar cómodo desarrollando su, su, su parte más, eh, me faltó la última palabra, pero se entendió, <risas> su parte más competente, por decirlo sí, así. Claro. Pero eh, eso, eso creo que nos llevamos muy bien, somos muy ordenados en ese sentido, tenemos una filosofía de vida eh, igual, nos entendemos todos por igual en ese sentido, pensamos lo mismo, perseguimos lo mismo, obviamente que discutimos, obviamente que muchas veces chocamos, eh, pero siempre es por decisiones a tomar que van a mejorar a la banda, ¿me, me sí. explico? No es por algún conflicto ni personal ni, ni, ni de ningún otro índole que nos vaya a arruinar como relación, ¿me entendés? Generalmente... Llegamos a, a puntos de discusión en, lo que, en los que tenemos una decisión por ahí que tomar que, que como te digo, va, va a mejorar la banda y según las visiones de cada uno se puede discutir, pero todo es para mejorar y siempre es. Todos, todos nosotros somos un pilar que sostiene el nombre de Caligaris arriba, ¿me ¿no? entiendes? No hay ninguno con un delirio de, de solista ni de que es mejor sí. que el otro. ¿Entendés cómo es? Y, sí, y, se nota y, en el escenario. Y no es una máscara eso, por eso en el escenario vas a decir, bueno, sí, pero ustedes, los cantantes, bueno, Martín, y sí, bueno, sí, él y yo estamos adelante, el gordo Marco con su carisma, y eso es lo que la gente ve, y eso está buenísimo, porque es todo un es todo un y un ya ¿no? Que trabajen en conjunto, sí. ya sea en el escenario, eh, en, en todas las cosas que tenemos que hacer. Entonces, siempre, su, siempre tuvimos mentalidad de grupo, para todo lo que hacemos, para todo lo que hicimos, para todo lo que proponemos. Tratamos de estar todos, tratamos de estar los que más se puedan. La nota la hacemos nosotros, quizá porque no sé por qué, pero eh, sí. sí, generalmente nosotros que cantamos y eso hacemos la nota, pero precisamente porque estamos ahí en esa función. Pero de pero qué sé yo, por ahí tenemos unas giras de prensa que tenemos que presentar un show, un disco o algo importante y y bueno, y vamos todos a hacer nota y nos dividimos en subgrupos, donde en uno vaya y en otro vaya Martín, en otro vaya yo, en otro vaya el gordo, cada uno con subgrupos y que todos participemos y que todos hagamos. Eh, tenemos mucho esa mentalidad de grupo. Por ejemplo, eh, ya como unas preguntas rápidas, así que, te re, que recuerdes, algún momento vergonzoso, bien sea como grupo o como tú como artista en el escenario, algún momento vergonzoso que recuerdes? Mirá, eh, hemos vivido así situaciones, por ejemplo, de, de muchos nervios. Eh, hace 15 años aproximadamente tocamos en un festival donde había gente que quería ver eh, al artista que cerraba esa noche, que era la Mona Jiménez, que es el referente máximo que tenemos de la música eh, cordobesa. ¿no? Aquí en Córdoba nuestro folclore es el cuarteto. Eh, y la Mona Jiménez es el exponente máximo que, que tenemos. Eh, entonces, cerraba él el, el festival y la gente que estaba abajo estaba muy ansiosa por porque suba la Mona. <risa> sí. Y antes estaban los decadentes, nosotros y cerraba la Mona. Entonces, nada, la gente estaba bastante ansiosa y, y, y fue graciosa en algún punto porque nos empezaron a tirar como hielazos los decadentes a nosotros ¿Qué? tomaban tragos de, de bebidas y sacaban con los hielos y con los hielos nos tiraban no pero qué miedo claro total y se transmitía por te, por televisión entonces era, era, oh, dijimos cara que no se note pero muy bien nos aconsejo cucho cucho en ese momento el cantante los decadentes nos dice muchacho dice ustedes por más que le partan la cabeza con un hielazo tienen que decir muchas gracias, muchas gracias a la gente que nos está tratando de esta forma, gracias, gracias por habernos invitado siempre lo mejor, porque lo están firmando ustedes, dice. Lo van a estar firmando ustedes y ustedes tienen que transmitir que está todo bien, dice, cuando ustedes digan eso. Fue lo eh? consejo. Pero fue tanto la lluvia no, de hielo, los vasos de, vaso, mucha de limón, eh, que fue tanto lo que caí en el escenario que se veía, se veía como caían la gota todo, ¡pum! ¡pum! que estallaban las pero cosas Pero ni, ni, que... o sea, ninguno sufre algún accidente, nada. No, porque, o sea, no, hielos... no para nada. Yo andaba con anteojos de sol, generalmente a veces uso, <risas> a veces algunos anteojos en el escenario, y en ese momento me los puse para, para mirar bien, porque por ahí veías alguna cosa que venía por el aire y era una mariposa, pero vos mirabas para allá y era la mariposa que le hacía así, le tenía miedo, no sabía era un hielo ¿Cómo? o algo. ¿Cómo? Pero de, no pudimos disimular, terminó el show y después la gente, no, chicos, lo bancamos, no se pongan mal. Y nosotros nos estábamos riendo. ¿sí? Nosotros, ese tipo de cosas general, no, no tenemos situaciones traumáticas que nos pongan mal. Pero antes, ¿qué nos reímos de todo. pasan esas cosas y nos reímos. Eh, sí, a todo le encontramos <ríe> un lado que nos haga reír. No, pues eso es lo mejor de todo, porque pues realmente así si eso fue un Dos momento de pues, el, el el camino musical es muy sinuoso, Maritza, es sí. muy sinuoso. Nada es real, es todo... A ver, por ejemplo, no sé si nada es real o todo es real, porque, por ejemplo, nosotros somos la, la misma banda que, que, que viaja por... Que, o que viajaba en este momento, ¿no? Pero por Latinoamérica tocando en festivales muy importantes, en, en hoteles hermosos, con pileta, con los restaurantes hermosos. Eh, y también... Volvemos de giras así y, y después salimos de gira, no sé, eh, y se nos rompe el colectivo y tenemos que buscar un lugar donde comer porque no tenemos agua, porque no nos pasa. O sea, hemos tenido situaciones de que, de que el colectivo se ha roto, que la gente nos ha tenido que ayudar, donde las comodidades no son tan grandes como a veces en algunos hoteles o como a veces en algunos festivales, en los camarines o en qué sé yo. Sí. En los últimos años estuvimos haciendo fechas importantes nosotros también, en lugares lindos y grandes, pero hay veces que no pasa eso. Hay veces que los camarines, no sé, hubo malentendido en las producciones, o tenemos un montón de problemas que, como te digo, a lo largo de la, de, de la ruta del camino musical ocurren de todo, ocurre de todo. Eh, pero a todo le encontramos un lado positivo, se nos corta la luz en el escenario. Eh, el año pasado en una ciudad del sur de Argentina se nos cortó la luz, en el escenario se cortó la electricidad. Llovía y la gente se quedó ahí abajo y empezamos a tocar con los vientos, sin luces, con los instrumentos de viento, marcha, sin murguera. Con la percusión y los vientos fuertes, no andaban los micrófonos, no andaban las guitarras, el bajo, nada. Y no andaban las luces, entonces en medio de la oscuridad y abajo de la lluvia se armó una fiesta. <risa> Brutal. No, no, no que la gente, los técnicos corrían para recuperar la luz, fue una cosa de 10 minutos, una cosa así que, sí. por ahí en ese momento lo que, lo que se suele hacer es decir, bueno, cuando vuelva la luz, eh, volvemos al escenario, viste entonces es como también una presión para, para, para la gente responsable de que haya ocurrido eso, ¿me entendés? generalmente se claro. procede así, pero, pero no, nosotros en ese momento tratamos de ponerle el cuerpo, le, le ponemos mucho el cuerpo a la actividad, cuando hay que tocar, cuando hay que cantar, cuando hay que hacer lo que sea, somos muy inquietos. Nosotros, como te digo, muchas veces las discusiones constan de, de qué decidir y nos sobran los elementos, ¿me entendés? Porque tenemos ideas, porque tenemos gente trabajando, nos dedicamos todo el tiempo a esto, ¿me entendés? Somos mucha gente que está pensando en esto y que nos apasiona la música y queremos seguir viviendo de esto y trabajando de esto y viajando con los amigos a cantar nuestras canciones, ¿me entendés? No, y nosotros, nosotros también queremos que sigan impregnando esas pasiones. no, pues qué momentos, imagínate, son sea, muy tensionantes. Pero de una u otra manera, ustedes, miren, desde la música hasta sus días a día, eh, mostrándonos como esa energía y espíritu de payaso que ustedes también mencionan, ¿no? ¿Ustedes de pronto tienen algún referente colombiano dentro de sus colaboraciones o dentro de las composiciones que ustedes realizan? Mira, eh... Nos gusta mucho eh, el folclore colombiano, la cumbia nos encanta, somos, somos bastante tradicionales en, en, en, en escuchar ese tipo de, de, de, de bandas de folclore, nos gusta mucho en Colombia, en Latinoamérica en general. Pero Carlos Vives también es una es una sí. figura que, que admiramos. Sí. Energía total también. Debe ser el artista colombiano que más nos gusta todo en común, digamos, obviamente. Nos gustan distintos artistas, distinta música, pero. Sí. Pero Carlos Vive, sin duda, es, es, es, es, el, es uno de los artistas que, que, que más compartimos el, el gusto. Nosotros, eh, y bueno, nos no gustaría alguna vez tener una colaboración ¿no? artística, ¿no? Sería increíble. Sería genial si participamos en algún festival, si nos llegamos a cruzar, sí. si nos si podemos invitar sí. a algún show, ya sea en Colombia o en cualquier lado. Es, es una figura, un artista sí. que queremos y admiramos muchísimo. Una vez. Eh, es más, Raúl Sencillo lo, lo, lo nombra en una canción. Me prestaste una virome que no escribe, un caso de Carlos Vive que no paro de escuchar. Sí. En el amor nunca pasa de moda, Sencillo lo nombra. Así que, nada, nada es, un, es un artista que, que admiramos mucho y queremos mucho. Qué bueno. Y aparte de pronto de artistas, ustedes han estado en infinidad de escenarios y auditorios que ustedes en algún momento soñaron. ¿En este momento tienen alguno en mente que todavía anhelan estar allí? Eh, y sí, Madison Square Garden, <ríe> si podemos soñar, soñamos, pero no, la verdad es que, no que claro. afortunadamente, afortunadamente hemos tenido, eh, como bien decís, la chance de, de tocar en lugares extraordinarios como, no sé, el Estadio Obras en Ciudad de Buenos Aires, eh, el Auditorio, bueno, Nacional, en, en Auditorio en México. Nacional en México, eh, Foro Sol de Ciudad de México, Hicimos un show nuestro el año pasado para 65.000 personas y antes hemos tocado en el Festival Vivo Latino muchas veces. El Foro Sol es un lugar extraordinario. Eh, bueno, el auditorio es increíble también. Es un lugar con una mística, con una acústica, con una elegancia. Tremendo, tremendo el lugar. Eh, el lugar preferido de Luis Miguel, de Juan Gabriel y tuvimos cuatro noches inolvidables en ese lugar, así, consecutivas, realmente. Eh, bueno, en, en distintos lugares también, hemos tocado, en Colombia la última vez que fuimos, tocamos en un lugar que posiblemente, puedes recordarme cómo se llamaba, eh, un lugar rojo con un entrepiso, así. ¿Corferias? Eh, no. no, es un lugar bueno, ya se me va a venir a la mente. Eh, pero es un lugar fantástico que tocamos el año pasado en Colombia. Eh, bueno, y en Buenos Aires también, en Córdoba, eh, está en el estadio en la Arena Maipú, que tocamos en, en Ciudad de, de Mendoza. Sí, hemos tocado en escenarios muy, muy lindos, muy importantes, y, y obviamente que tenemos la, la, el sueño de seguir haciéndolo, de, de seguir visitando países, visitando distintas... Culturas, comidas, olores, gente, eso es lo lindo de viajar, es, es lo que permite esta actividad, insisto, no en este momento, pero, pero bueno, de eso consta, esperamos que todo vuelva a la normalidad pronto y que, y que podamos disfrutar de eso, que, que tanto extrañamos, pero tenemos la, la, la iniciativa y el sueño de tocar siempre donde más se pueda y donde haya gente que se quiera divertir. No, y bueno, y también hablando de, de conciertos, bueno, ustedes este sábado va a ser eh, un momento inolvidable porque va a ser el primer concierto digital dentro de la carrera que ustedes van a realizar, eh, invitando a conectar a la gente con ese espíritu, un payaso que ustedes eh, siempre están brindando y que de una u otra manera son fieles al lema de divertir hasta el final en todos sus, sus conciertos, y bueno. Eh, el tema de la escenografía, el color que ustedes siempre brindan, pues no va a ser una excepción en, esta, en este en vivo. Cuéntanos un poquito de eso que se va a llevar a cabo este sábado. Bueno, este sábado lo que, lo que vamos a hacer es eh, una, una presentación de lo que fue la tercera noche del Auditorio Nacional. Es un material que no está en ningún lado, que no está en YouTube, que no está en ninguna plataforma, y se filmó, se grabó, entonces... Eh, fue la presentación de, de Espíritu Payaso en las cuatro noches que hablábamos recién del Auditorio Nacional. Y la tercera noche es la que elegimos mostrar. Eh, tenemos artistas increíbles invitados. Y vamos a, a, a presentar lo que fue esa noche en la presentación de Espíritu Payaso en el Auditorio Nacional en octubre de 2018. Vamos a compartir este material por primera vez. No se va a subir después a, a ningún lado. Así que es como un show que vamos a revivir de manera única. Ah, exclusivo. Sí, exclusivo. Y también vamos a, vamos a hacer, obviamente, mientras se eh, desarrolle el show, intervenciones también en, en tiempo real, obviamente. Vamos a estar en la sala de ensayo. Tenemos preparado ahí hacer un par de, de cosas, de sorpresas. Y, y bueno... Convivir también ahí con la gente que, que va a estar prendida el show. Eh, así que bueno, los boletos se pueden adquirir por salaestelar.com y bueno, vamos a, vamos a hacer un montón de cosas. Tenemos previsto una noche realmente inolvidable porque en algún punto nos, nos vuelve a acercar a la gente. Estamos en una ola en la que no sabemos bien qué va a pasar en términos de tiempo, en, en términos de todo. No sabemos qué va a pasar, entonces... Eh, eso es como, es como una nueva manera de, de, de empezar a probar cómo ocurren las, las uniones ¿no? entre la gente que, que le gusta la música, lo, la gente que nos gusta hacerla y, y poder estar en contacto. A los que con nos la gusta. Gente, ya que los escenarios son imposibles. Sí, y a nosotros los que nos gusta disfrutar y que además, o sea, el tema de la tecnología, pues eso es algo increíble, que de una u otra manera se está aprovechando al máximo y que también este evento uh -huh. se convertirá también en el primer encuentro internacional de payasos. Exacto. Con todos claro. los fans del mundo reunidos eh, como única cita en común, conectados con ese espíritu. Que va, eso, eso va a estar increíble. Así es, así es. Vamos a estar conectados en ese momento todos a través de, de la transmisión. Eh, y bueno, vamos a, a dejar todo para, para dar un lindo show, para que para que la gente se, se lleve un lindo recuerdo, como siempre lo hacemos. Es un formato distinto, insisto, nos pone un poco nerviosos, pero, pero bien, estamos contentos y, y con todas las pilas puestas que... Que, que va a ser una noche hermosa, porque es mucho lo que tenemos para mostrar y para hacer. Totalmente. No, y hablando de eso, porque pues una cosa es lo que tú mencionabas, como todo lo que hay detrás de Bambalinas para, para llevar a cabo un concierto, pero esta claro. manera de prepararlo de manera digital, ¿cómo ha sido para ustedes? Y bueno, eh, ha tenido que, que procesarse de manera muy fina toda la cuestión de las imágenes, sí. De, de los audios también hemos hecho una mezcla muy muy trabajosa eh, con la mosca lorenzo que es el productor que te decía de los decadentes eh, hemos hecho un, un trabajo que hoy ha terminado recién en la cuestión de audio eh, y mañana o pasado mañana va a terminar la cuestión de definirse de, de imágenes. O sea, va a salir del horno y se muestra el sábado. Eh, Súper. Así que, bueno, lo otro está, está preparado de manera distinta porque es una transmisión en la que estamos en directo, ¿no? En tiempo real. Eh, no es un show como el que ya hemos hecho y el que vamos a mostrar, digamos, también. Eh, entonces, bueno, son como dos formatos y temáticas diferentes que, que está bueno juntarlas y compartir bueno, vamos a estar ahí súper emocionados de estar al tanto con lo que va a pasar, Juan. Mil gracias por todo tu tiempo. Eh, es muy genial poder estar de la mano, compartir como con esas anécdotas que, wow, qué buenos momentos, qué tensionantes, pero de una u otra manera, por esa energía que ustedes nos están brindando es increíble. Para la gente cordialmente invitada, o sea, realmente van a disfrutar de un show increíble. Bueno, Marisa, muchas gracias por, por, a por la charla. estuvo tuvo muy linda, muy divertida y bueno. Aquí estamos en contacto para lo que haga falta un abrazo y ojalá. Para ti también. Codo, como decimos acá también. Adiós. Sí. <ríe>